Una entidad de prestigio de Canarias como es Radio ECA. Buenos días, ¿cómo te sí. llamas? No. Mi nombre es Sonia Jorge y bueno, soy profesora de Radio ECA, como ya tú ya estabas anunciando. Bueno, nos cuentas un poquito qué tienen en el stand, qué están promoviendo. Pues sí, estamos aquí en esta feria y bueno, la verdad que contentos y agradecidos por estar aquí. En nuestro stand estamos dando a conocer lo que es la formación a lo largo de la vida, la formación, la amplia formación y catálogo de cursos que Radio ECA pues ofrece para todas las personas y en este caso para que estudiar siempre sea una opción, no tiene edad. donde vamos a presentar pues un prototipo de adaptación del sistema ECA para que este sistema con 48 años ya de vida y de demostrada eficiencia pueda ser accesible para las personas con discapacidad auditiva, en la primera fase, que es la que está más cerrada y que vamos a mostrar esta tarde, pero también para las personas con discapacidad visual, que es una fase que ya está también bastante avanzada, y en un futuro pues trabajaremos también con las personas con discapacidad motora, discapacidad física, para que en un modelo inclusivo eh, puedan acceder a este sistema educativo y a la formación permanente a lo largo de la vida.